Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta eh, rueda de prensa. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, saludar al alcalde de, de Pedrosa, de La Vega, Arturo, y por supuesto también al alcalde de Saldaña, Adolfo, que han tenido a bien acompañarnos en la mañana de hoy. Muy especialmente, tengo que... Agradecer al delegado territorial el que haya podido hacer en colaboración con la Diputación Provincial eh, y posibilitar esta jornada de trabajo de la Comisión de Coordinación de Delegados Territoriales. Pero muy especialmente quiero agradecerle a la presidenta de la Diputación Provincial eh, de Palencia, a María Ángeles Armisen, la posibilidad de que podamos los delegados territoriales eh, hacer esta sesión de trabajo... ...que como saben la venimos haciendo de manera itinerante a lo largo y ancho eh, de la comunidad autónoma... ...tocaba hoy en este martes y 13 aquí en la provincia de, de Palencia... ...y hemos decidido, eh, ella así me lo propuso, que fuera aquí en La Olmeda... Eh, un, ...un sitio que es símbolo, por supuesto, eh, de un rico pasado, de una rica historia... ...pero sobre todo que es un lugar de proyección al futuro... ...en el sentido de mantener eh, este ámbito cultural e histórico como un ámbito turístico... ...y en ese sentido yo puedo, no puedo sino darle la enhorabuena a la presidenta... ...y a la Diputación Provincial de Palencia por el trabajo que aquí se viene eh, realizando. Una reunión de, de trabajo la que estamos eh, celebrando... ...en el cual eh, tenemos un hilo conductor fundamental... Una vez que eh, el presidente presentó, como saben, en la provincia de Soria el mes pasado, en Villaciervos, el plan de transformación y modernización de las delegaciones territoriales, hoy queremos, eh, como digo, en ese hilo conductor, trabajar sobre todos los aspectos que tienen que ver con la función pública. La función pública, que es fundamental. Nuestros empleados públicos eh, son el armazón, son el alma mater, del actuar diario de la Administración regional. Así nos lo recuerda siempre nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco y en ese sentido y en nombre de él quiero transmitir a todos y cada uno de los empleados públicos de nuestra Administración bueno, pues nuestro agradecimiento por ese trabajo espléndido que en todos los sectores y en todos los ámbitos se viene eh, realizando. Nosotros no podríamos responder a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos si no fuera gracias precisamente al trabajo encomiable y al esfuerzo y dedicación y compromiso que tienen todos y cada uno de los empleados públicos. El presidente siempre nos insiste en la necesidad eh, de conseguir una administración pública, una función pública lo más profesional, lo más eh, moderna y que esté al cabo de las necesidades de todos y cada uno ...de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Por ello, previsiblemente este jueves... aprobemos la nueva oferta de empleo público... Eh, ...del año eh, 2022. Una oferta de empleo público que en primer lugar... ...yo quiero significar que viene marcada... ...por esa idea de compromiso con el empleo público... ...que tiene el presidente Alfonso Fernández Mañuco. Una oferta de empleo público que se va a traducir... ...en la convocatoria de 3.217 nuevas plazas... ...de las cuales 2.452 son de nuevo ingreso... ...y 765 tienen eh, un carácter relativo a la promoción interna. Si a estas 3.217 plazas le subamos los procesos... Eh, ...que en el mes de mayo iniciamos de estabilización... Estamos hablando de más de 13.000 plazas a lo largo del año 2022 que, bien a través del nuevo ingreso, bien a través de la promoción interna o bien a través de los procesos de estabilización, la comunidad autónoma tiene puesta en marcha y que responden precisamente a ese compromiso con el empleo público al que antes me refería por parte del presidente y el gobierno de la Junta de Castilla y León. Significar que de esas 3.217 plazas, ...que, como digo, previsiblemente se aprobarán el próximo eh, jueves en el Consejo de Gobierno, el 10% se reservan a personas que tengan algún tipo de eh, discapacidad. Y de esas 3.217 plazas, significarles que 2.452 son eh, turno libre de las cuales a la Administración General corresponden 799, 1.085 son de docentes y 568 de estatutarios sanitarios. Por otro lado, las 765 plazas de promoción interna eh, tienen eh, 760 de Administración General y 5 de eh, estatutarios. Miren, eh, nosotros estamos apostando y de ahí estas 765 plazas de promoción interna estamos apostando por el desarrollo de la carrera eh, profesional y en ese sentido les quiero significar que estamos duplicando en este año el número de plazas que se dedican a la promoción interna respecto a las que eh, se ofertaron en el año 2021. En el año 2021 se ofertaron 402 plazas ...y este año se están ofertando 765 eh, plazas. Esta es la nueva oferta de empleo público eh, que, como les digo y les insisto... ...tenemos previsto aprobar en el próximo Consejo de Gobiernos que se celebrará eh, pasado eh, mañana... ...y que viene a contribuir a esa idea que antes les señalaba de una función pública profesional de una función pública moderna y que dé respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Significarles también que queremos cerrar el año convocando eh, las 16 convocatorias de los procesos selectivos de estabilización, dado que nuestro objetivo, el objetivo de la Junta de Castilla y León, es eh, conseguir ...que se reduzca a un 8% eh, precisamente la temporalidad en nuestra administración... ...como viene estableciéndose por la Unión Europea y por eh, las distintas eh, normativas. Como ven, eh, un compromiso con la función pública desde el punto de vista de la captación del talento... ...pero también un compromiso de la función pública desde el punto de vista de la retención del talento... ...a través de los propios procesos de carrera profesional tanto de carácter vertical como de carácter horizontal.